Ultracinema 11 Cine Experimental Found Footage Creative Commons y Post Internet Art Giro Ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano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 Bienvenidos al episodio 92 de Nada es Original. En esta ocasión vamos a continuar la conversación con realizadores de Bolivia Radical, de la sección Bolivia Radical. Y en esta ocasión tenemos a Esteban Prudencio, realizador de Inframundo, eh, Viviana Mamani Cori, que hizo el cortometraje Segmentos, y Andrés Mariño, eh, que hizo el cortometraje Gull Abimal. Si, si lo estoy repitiendo con pronunciación correcta, <risa> espero que sí. Eh, tal vez más que lanzar preguntas, yo quería eh, contarles tal vez un poco mi criterio de por qué les estoy juntando aquí, ¿no? Eh, en general yo creo que en todas las artes aquí en Bolivia hay como una eh, fijación por captar eh, la realidad no hay como una tradición muy fuerte en el realismo del realismo desde la literatura y así no entonces eh, por mucho tiempo el realismo es como algo que se le ha exigido yo creo también al cine como que y también en el cine latinoamericano no eh, se nos exige que mostremos lo que pasa en nuestra realidad y lo que me llamaba la atención de estas tres piezas es que eh, como que trastocan un poco la realidad, pero en distintos grados. Y me parecía que incluso se podría hacer una escala, ¿no? Viviana como que hace, propone un quiebre en cierto momento de lo que es como un, un registro bastante contemplativo de la cotidianidad. Hay un quiebre a través del arte digital y Esteban también eh, como que empieza con algo más cotidiano y luego se tra transforma en algo medio alienígena, ¿no? <ríe> que es muy interesante y finalmente ya terminamos en el internet, en el, en el espacio único del internet ya en el en el en el corto de Andrés. Entonces me llamaba la atención cómo en estas tres propuestas hay distintos grados de quebrar el, el realismo, ¿no? Eh, no sé si ahora Micha o el maestro Bunt, se animan a, a continuar con las preguntas. Bueno, yo primero quiero agradecer por supuesto a Esteban, Viviana y Andrés por acompañarnos ahora. Estamos súper emocionados de que esta, estos últimos capítulos del año de nada es original, el podcast más pirata de las redes. A Camila le falla todavía, le da mucha pena todavía soltarse y está, vemos muy, muy normalmente es más aliviada pero ahorita como está coordinando y además está pasando el Festival de Cine Radical allá en, en Bolivia, pues tiene que estar como en una postura más seria, pero recuerden que este podcast es justamente locochón y tratamos de que sea divertido no solo para los que los escuchan, sino también para los que participan, entonces ustedes siéntanse relajados porque además el podcast lo escuchan, Además de la mamá del maestro Bunt, pues como tres o cuatro personas, entonces podemos hablar libremente, tranquilos. Y, y bueno, pues eso, agradecerles muchísimo, este, felicitar a, a Camila y a todo el equipo del Festival de Cine Radical, que es lo que están haciendo, la, la, la programación se antoja muchísimo, me, me fascina que tengan una carga tan interesante, tan fuerte en el cine local. Eso está fantástico, ya la verdad es que la, la, la película de, de inauguración se antoja un montón, y bueno, pues todo, ¿no? La verdad es que se, se dan muchas ganas de, ahora que subieron fotos de las actividades en, en creo que es en la Cinemateca, no, no, no, no, no me acuerdo la, las que vi, eh, pues sí, la verdad es que qué suerte que ustedes sí pudieron juntarse en, en un espacio, que es todavía algo que nos falta por acá, a pesar de que tuvimos muchas sedes, esa, eh, eh, esa, ese podernos sentar todos en... en, en, en y, y ver una peli, bueno, pues ahí, ahí estamos trabajando para que suceda. Pero bueno, pues a eso agradecerles muchísimo que se dieran tiempo de visitar este podcast. Y yo sigo fascinado con esta cuestión de, de que se, se compone con lo que se tiene, ¿no? Literalmente ustedes han hecho tres piezas muy distintas entre sí, pero al mismo tiempo lo que siento que las, las une es esas, primero las ganas de contar, de contar algo, no necesariamente una historia, sabemos que bueno, el cine... El cine distinto que, que nos encanta aquí en, en, en Nada es original, tiene justamente eso, ¿no? A veces no tiene una historia, eh, pues así como las entendemos, las entiende el cine tradicional, pero bueno, esas ganas de hacer algo, de, de contar algo en imágenes, y también hacerlo con los elementos, las herramientas que, que tenemos a la mano, ¿no? De repente decías que este corto de Esteban, que se, se transforma de algo cotidiano a algo marciano, pues a lo mejor era esta cuestión eh, de, de cómo se sienten los, los temas, cómo se siente que, que, que van a fluir los trabajos en el momento. Y, y también atreverse, ¿no? Este, atreverse a, a salirse de la caja, que es algo que siempre, siempre agradeceremos. Porque en, esa, en ese tránsito, este, pues nos pueden llevar como espectadores mucho, mucho más lejos. Digo, ahorita, hablando de lejos, el maestro Bund, pues todas estas esta, eh, loqueras que él ha hecho, pues miren dónde lo tiene. No no sabemos a, a, a, hasta dónde podemos llegar, no solo creativamente, sino también eh, profesionalmente. Y pues felicitarlos. La verdad es que se ve que el, el trabajo, eh, eh, bueno, los trabajos pues, que están en, la, en, en el festival son de, de, de gran nivel. Y pues ya se nos antoja, ya hicimos el compromiso la, la, la, la, la vez pasada de pasar esta selección boliviana acá en Ultracinema el próximo año. Y falta mucho, pero bueno, ya están, ustedes sepan que está asegurada su participación por estos lares. Y, este, y no sé, Maestro, usted eh, qué más con su alta sabiduría desde ese, de esa alta tribuna que usted eh, ahora ya independizado totalmente de, del yugo de su casera, de su rumi. Sí, que bueno, ponía, que le ponía a cuidar a su gato. No, esa es otra. Esa era amiga, pero bueno, es amiga, pero no, no Rumi. Este, y, y con mucho gusto lo, lo hago, ¿no? Además su, su casa está enorme. Eh, pues sí, también, también quisiera sumarme a, a, a, al agradecimiento pero también quisiera manifestar mi, mi gran admiración por, por los trabajos que hemos visto y desde, desde la semana pasada que, hemos, que, que nos volvimos realmente como el podcast oficial de, del cine, de cine Radical, del Festival de Cine Radical. A mí la verdad me da mucho gusto y, y sí, como decía Camila antes de que empezáramos. La, la, la grabación, pues, pues hemos, hemos estado conversando bastante y, y, y, y sí, se me antoja se me antoja en lo personal pues estar, estar por allá al, al, algún tiempo y, y, y entre más conozco Bolivia y más eh, Camila me ha hecho... Conocer Bolivia, pues más ganas me dan y aparte ahora después de ver estos trabajos que son uh, fuera de serie, pues, pues aún más, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo que, que, que se den el tiempo de poder platicar con nosotros, de revelarnos a lo mejor algunos de sus secretos y dinámicas creativas, que, que la verdad es que pues yo creo que hay, hay mucho de qué hablar y estos tres trabajos que, que nos que nos corresponden el día de hoy creo que tienen como, como a pesar de que pudieran parecer distintos, tienen como, como, como una... Como una, como ciertos vasos, o sea, como ciertos hilos conductores que nos permiten pues tener un cuerpo de trabajo como muy, muy sólido. Y sí, efectivamente, pues, este, pues ya están, ya están en, en Ultra Cinema edición número 12, que será el próximo año. Y pues, pues nada, muchas, muchas gracias. Y, y, y pues, ahora empezaremos con las, con las preguntas. No sé quién se quiera atrever primero. Eh, yo no. Pero a lo mejor después me animo. ¿Y no teníamos a qué? No, perdón, Camila, ¿no te animas a preguntar? A hacer las primeras preguntas. Pero pues sí, pues para eso no... te pagamos, Antonio. Para eso te ah, pagamos. Pues te... Bueno, yo, <risa> yo, para lo eso... que veo, yo lo que veo es que, bueno, Viviana nos hablaba, nos hablaba antes de, de, de grabar sobre, sobre el performance. Y, y, y yo siento que, que los tres trabajos, e incluso los trabajos que, que, que vimos la semana pasada, tienen mucho de performático. Yo siento que, que hay una cuestión como, como, no sé si sea un interés eh, como, como local, pero, pero yo siento que tienen muchos elementos performáticos, no sé si... Si, si quisieran platicar acerca de, de, de ello, si, si, si mi apreciación es correcta o no. Bueno, en mi caso, el deseo de salir de la pantalla rectangular nace de mi educación en el cine. Mi primera escuela fueron las películas piratas. Eh, no entré a una sala de cine hasta la, casi llegar a la, a la edad de, de los 18 19 por ahí entonces no le tengo mucho no le rindo pleitesia a, a la pantalla no, realmente no me no me fijo mucho en eso sino que más bien trato de salir de, de, de ese marco rectangular y creo que el performance es una manera como que como para aprovechar, porque mi voz es débil, pero yo actúo con el cuerpo. Entonces encontré en el performance de lenguaje como que ideal para poder aprovechar y explorar la relación entre el audiovisual y el acto, y el cuerpo, el territorio, las líneas, etcétera. No sé si, si Esteban o Andrés quisieran contestar la, la pregunta de Antonio. Que, que... Porque yo digo, yo tengo una pregunta para Viviana, pero no quiero dejar pasar la participación de Esteban y Andrés. Claro. Eh, bueno, sobre la cuestión performática, creo que um, sí es, es evidente en, en, en mi... Eh, en el corto que yo he presentado también cierta cierto grado de, de performatividad que no solo está asociada con la digamos eh, con los cuerpos puestos en un en, en escena digamos, no sino también eh, la performatividad propia de las imágenes ¿no? Y como para mí se, se, ha, se ha presentado eh, este este montaje, este ensamblaje de, de imágenes, también uh, es una capa subyacente de performatividad, creo, ¿no? Eh, porque, claro, eh, detrás de, de lo que, que es en, en primera instancia manifiesto en, en, el, en, en el montaje del cortometraje, eh, bueno, estas imágenes, eh, de hecho, el, la llegada de estas imágenes a mí eh, tiene, tiene una, un, una forma de... De, de irrumpir digamos no en, en mi eh, en mi vida en ese momento eh, un tanto inesperada no entonces eh, en ese sentido hay una exploración de la de, de las cualidades del, del archivo digamos no de lo que, que puede ser un, un archivo eh, creo que, que eso dialoga también mucho con con el propio nombre de este podcast no lo que también me siento contento de que de que estemos hablando de eso aquí ¿no? Porque, bueno, el hecho de que nada es original, ¿no? eh, las imágenes que, que, que componen esta, eh, este montaje son, bueno, todas imágenes eh, que no las he realizado yo, ¿no? por ejemplo. ¿no? O sea, pero mmm, ha sido una, también una exploración interesante para mí, a diferencia de, de otras exploraciones que, que venía haciendo, vengo haciendo, de tomar archivos de... Mmm, bueno que encuentro en distintos lugares y tomarlos sin sin permiso la mayoría de las veces no y, y sin digamos muchos escrúpulos no en, en esta ocasión eh, ha sido una experiencia eh, interesante y bueno también para mí con un alto grado de afectividad porque todas estas imágenes de algún modo han sido me han sido obsequiadas no por por las personas que las han hecho en distintas circunstancias no tanto algún amigo que, que había hecho una imagen el mismo día que yo estaba ahí, pero yo había perdido estas imágenes y sabía que él tenía también imágenes similares de este evento, de un baile, que es cerca al, al final, la última, la última escena en realidad. Eh, este amigo me comparte estas imágenes como recuperando una memoria que yo tenía ¿no? de, de, de, de imágenes que yo había realizado, pero pero bueno él la salva de algún modo ahí no habiéndolas registrado y guardado y bueno las otras no cada cada una de las de las digamos de las escenas que componen ¿no? la, la, el corto eh, han tenido como orígenes distintos no una amiga que está haciendo un documental en una una zona de extracción en eh, cerca de donde yo vivo que bueno en realidad es un área protegida que está en vías de volverse a una zona eh, de extracción, un territorio de sacrificio, como, bueno, eh, todos estos avances en todos lados van, van ganando más, más espacio, ¿no? más territorios. Bueno, esta amiga también eh, como una especie de, no diría retazos, pero sí como, como imágenes que él estaba utilizando y que, y que se quedaron fuera del trabajo que él estaba haciendo, pues, Vienen a parar a, a mí, ¿no? Y componen también parte de esto. Otras imágenes de una niña eh, que, que tenía guardadas en mi teléfono, que, que ella, mmm, de una forma un poco furtiva, ¿no? Toma, toma mi teléfono y las graba, ¿no? No soy yo y mucho después recién me, me doy cuenta de que tengo estas imágenes guardadas ahí. ¿no? Entonces, eh, creo que, que este origen también, como muy eh, colectivo de estas imágenes, pero también con, con lazos afectivos ¿no? como una especie también de, de mmm, como, como, una, como una especie de lubricación de, de, esta, de, de, de, este, de este montaje está, está mediado por, esta, eh, por, por estos gestos ¿no? afectivos dentro de, la, de, de mi red ¿no? de, de, de amigos de conocidos de de personas que llego a conocer también de repente en este edificio un poco, ¿no? bueno, buenas. Disculpen, ando con la conexión un poco inestable. Creo que mi cámara tampoco está prendiendo. Y se me congeló el momento de la pregunta. No sé si lo pueden repetir, por favor. Pues sí, eh... Uh... Yo, para que no te sientes mal, yo, yo también soy inestable pero emocionalmente, entonces pues no, no, creo, que haya, no creo que haya problema en ese sentido. Eh, sí, la, la pregunta viene, viene como, como, como para ver que, eh, porque noto que hay mucha performatividad, si es que existe la palabra, si no la acuñamos como neologismo, cómo ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú esta performatividad que está presente en estos trabajos? Y, y, en, el, y en el tuyo, por supuesto. Eh, yo diría que no se trata tanto de una fuga de un realismo sino como de un aparecer traumático de lo real, si se quiere. Digo. O sea, ya no como de presentación, o sea, en los casos ya no como presentación, o con la pretensión de no ser presentación. Eh, yo creo que en mi caso, el de lo que yo he se trata, o sea, es que eso de la eh, formatividad de la de las imágenes y en el, eh, las fotos de ruido, tanto sonora como, como visualmente, digo, eh, o sea, ingresar a lo real dentro de la pantalla, digo. o sea, lo real entendiendo como lo, lo no configurado, lo no, eh, lo aforme, digamos, por no decir deforme, lo que, lo que está oscilando entre lo conforma y lo sin forma, digo, creo que ahí se puede estar presentando eh, la performatividad en mi corto, pero creo que en cada caso, en el, tanto en el de Esteban como en el de Viviana, eso es distinto. Digamos. Coincidiría un poco con una propuesta que está en el en, en, eh, más o menos sugerida en, en el corto de Esteban, que tendría que ver con un exhumar, desentendar demonios, digamos. Ya sea de la pantalla, del cuerpo, de la tierra, de lo que sea. Pues ahí Maestro Bund su respuesta, usted, usted sabe. Bueno, ahorita en lo que el Maestro Bund le piensa. Eh, yo tenía una... Viviana, pues cuéntanos un poco cómo estuvo. Nos, nos eh, decía Camila antes de entrar a, a, a grabar que la presentación de tu corto se, se dio con un performance. Y, y bueno, pues eh, platícanos un poquito cómo estuvo. Eh, Cómo, ¿Cómo complementó el, la, la presentación? Y bueno, en fin, cuéntanos todos los detalles. Lo que pasa es que el corto nació a raíz del festival de cine UMSA. Eh, hablaron acerca de partir desde la palabra de la decadencia. Entonces, claro, uno lo primero que hace a veces es ir al internet y buscar qué significa la palabra decadencia en el diccionario. Y encuentro siempre connotaciones negativas, connotaciones de que hubo algo antes que era mucho mejor y que se deteriora y termina en un estado distinto al, al que comenzó. Entonces yo quería eh, buscar la posibilidad de cambiar ese, ese concepto de decadencia. Eh, no estaba buscando algo específico, sino que más bien a la hora de sentarme y montar estaba abierta a cualquier tipo de material que encontrara. Entonces encontré el, un archivo donde grabo a mi papá eh, enseñándole o preparando a mi sobrino para un examen en la escuela. Tenía como una hora, media hora más o menos, entonces como que le estaba enseñando rápido. Me pareció interesante porque mi papá tiene casi 60 años, entonces ya está llegando a la tercera edad y mi sobrino tiene apenas unos 8 o 9 añitos, entonces son dos, dos distintos, uno que está en el atardecer de la vida y el otro que está comenzando. Entonces me pareció interesante cómo trataban de construir Bolivia desde el imaginario de alguien que ya está de salida y alguien que está de entrada. Y me, me ponía en el... En el en el lugar de mi sobrino mientras mi, mi hermana le enseñaba a base de repetición eh, le, le decía los departamentos en orden para que lo memorizara pero mi padre este, lo hacía en base a la experiencia que él tenía de cada departamento entonces eh, mi sobrina estaba como pues, que jugando con la dualidad de qué hago eh, cómo ¿Cómo ingreso el imaginario de Bolivia a mi cabeza? ¿Será que es por la repetición o será que es por las experiencias propias y las construcciones propias? Entonces, eh, pongo ese, eh, esa parte del audio y decido que haya un diálogo con las imágenes que yo tengo de archivo de, de los diarios que hago visitando la 16 de julio. La 16 de julio es una feria en el alto que se extiende en la ladera eh, es una feria gigante donde puedes encontrar desde una aguja hasta una llanta de auto o puedes armar un auto completo entonces esa ciudad me parecía interesante es muy interesante porque es una ciudad de migrantes que no pudieron, no pudieron llegar a La Paz, son migrantes desde el campo hasta la ciudad y construyen casas que son unas mientras pero se convierten en un, en un permanente y cuando el cortometraje se presenta en el Festival de Cine Umsa se cortó a la mitad. Todos los cortometrajes se presentaron bien, pero el mío se cortó. Eh, me puse muy triste porque nadie pudo ver el cortometraje completo. Eh, al día siguiente había una proyección nuevamente en un espacio que es un bar y al mismo tiempo proyecta cortometrajes. Entonces le pedí a la organización que por favor me facilitara un proyector y que se proyectara sobre mi espalda. Eh, el cortometraje dio, arrancó bien, y e invité a los espectadores a que desengramparan sus traseros de los asientos y escribieran sobre mi espalda los sentir pensares sobre los cortometrajes que habían visto hasta ese momento. Entonces fue un momento de, de afectación recíproca. Um, no me gusta la idea de que en los, en los largometrajes o proyectos cinematográficos, normalmente uno entra, interviene y listo, nos vamos, chau. Um, me gusta la idea de que sea algo recíproco y que tanto el espectador como quien realiza se sientan afectados. Y así fue como se dio. No iba a repetirlo, pero cuando me enteré de que el cortometraje en el contexto de Radical se iba a proyectar en el Huayna Tambo, se, sentí como que debía hacerlo de nuevo, porque el Huayna Tambo es un centro cultural que se extiende sobre la ladera del Alto. Yo nací como a cinco cuadras de ahí y me acuerdo que cuando mi, mi abuela la acompañaba durante mis vacaciones a comprar verduras en el mercado de Villa Dolores, eh, pasábamos por ahí y me decía, no vas a entrar ahí, es lugar de colitos, eh, colitos es como una, eh, como se designan las personas que consumen estupefacientes, entonces nunca entré, nunca lo visité y cuando escuché que la oportunidad de, de que el corto se proyectara ahí se dio, entonces dije, quizás puedo volverlo a hacer y le pedí a una casera, a una señora que vendía cebollas aladito, al eh, que me prestara un gran sacón que tenía de cebollas que habían venido desde Perú. Y con eso me cubrí un poco y dejé descubierta la espalda. Nuevamente me puse sobre el proyector y dejé que el cortometraje se proyectara sobre mi espalda. Y pedí a los espectadores que anotaran las palabras... Compuestas por los sentir pensares de los cortometrajes que habían visto hasta ese momento. Y así fue como se repitió otra vez la intervención. Y pero nos decías que te presentabas de una manera peculiar, ¿no? Sí. Eh, es una composición que he ido como que sumando cada vez más en base a los lugares que me habitan y los lugares que habito. Yo soy Aymara, soy migranta, tengo la piel marrón y ahora soy colito. Pues el, el maestro Bund es más fifi que colito, pero este, este, el cine experimental en general yo creo que la, la gente común ha de pensar que es para colitos y si lo hace en colitos, ¿no? no sé, pero bueno. La verdad es que eh, suena súper interesante y, y digo, no, yo no, no sé eh, cuál habrá sido la recepción, pero bueno, es siempre... Eh, la ventaja de este cine es que te da esa posibilidad, ¿no? De ampliarte, de, de, incluso dentro de la proyección, ¿no? Como decías tú, ya, ya romper esa barrera, esa tiranía de, de la pantalla y, este, y por qué no proyectarla en la, en la espalda del director, eso eso está está muy muy muy locochón y este creo que podríamos eh, la próxima vez que vea al maestro Moon le vamos a le vamos a aplicar a alguna cosa para que nos, no, nos haga performance pero bueno en el en el no sé Camila cómo, cómo eh, pues cómo ha sido en general la recepción de estos de estos de los trabajos de de la selección de Bolivia Radical creo que eso es importante e interesante eh, ahorita mismo está sucediendo el festival, ustedes están eh, pues a tambor batiente, igual yo supongo que tendrás otras preocupaciones, pero mientras estás acá platicando con, con nosotros. Pero platícanos un poco cómo, cómo, cómo ha sido esta edición y cómo ha sido recibida en particular esta, esta selección de trabajos. Yo he estado más eh, virtualmente hasta ahora en el, en, en el festival porque justo estoy terminando mis clases de la universidad, pero lo que sí me gustó mucho es que como es lejos Guaynatambo, si bien hay un público ahí, es un poco difícil llenar sala, digamos, ¿no? Pero me parecía muy bonito que por, por lo que vi, Viviana me puede confirmar, había gente, había una buena cantidad de gente que fue y que además lo que yo tengo entendido de Guaynatambo es que es un espacio interesante porque también se charla mucho después de las películas, ¿no? Y eh, suelen ir algunos de los realizadores, entonces hablan igual de sus procesos y las personas preguntan eh, qué tal, cómo fue hacer el cortometraje y así, ¿no? Y me parece muy rico ese intercambio. Eh, y luego mañana justo va a ser la proyección, pero aquí en La Paz la primera proyección aquí en La Paz y espero igual que se llene bastante, ¿no? Porque eh, varios realizadores van a estar más presentes, van a poder estar más presentes porque viven más cerca o algo, o, o tienen más facilidad de llegar hasta el centro, ¿no? Entonces espero que se arme igual un diálogo, a pesar de que la sede no es tan, tal vez tan... No, no tiene tanto ese espíritu tan dinámico de la tambo de charlar tanto, ¿no? Porque se quedan horas en la Tambo. o sea, en, en, en el Centro Cultural de España yo creo que puede ser una media hora bonita de conversatorio, pero en la Tambo es como que pueden quedarse dos, tres horas charlando y eso es como muy potente de esa sede. Eh, y eso, estamos ahí en la marcha y yo creo que está está circulando bastante bien, para muchas personas es como un acercamiento a cine que no no se imaginaban que hay aquí, o un cine latinoamericano que no sabían que existe, porque igual este año, como les decía la anterior, hay como muchos trabajos de afuera también, de otras partes de Latinoamérica principalmente, entonces es como que nutrirse de miradas distintas de tradiciones distintas y de formas de ser distintas también, eso, eso me llama la atención de esta edición de Radical Yo, yo, quisiera, yo quisiera que ya, ya, ya que Viviana puso en, en la mesa un poco el, el tema cuando nos, nos platica que, que, que, que su, su pues, instrucción fue a través de películas piratas, lo cual me parece sensacional. Eh, me gustaría que me platicaran, bueno, que nos platicaran cómo fue su acercamiento al cine o en general al audiovisual. Cómo empezaron, eh, cuál fue como su decisión para empezar como, como, como en este mundo y, y cuál fue, su, su, cómo fue su, su camino hacia, pues, más a este tipo de trabajos más bien experimentales. No sean tímidos, no se peleen <ríe> por responder. <Exacto. ríe> no sé si... Si puedo responder, solo quería dar espacio a Andrés o a Esteban para, para comenzar. Entonces, dale. sí, dale Esteban. Adelante. Eh, podemos hablar, <risa> cualquiera. Mm, bueno, como eh, lo mencionaba... Bueno, en mi caso... Eh, yo, bueno. Vas, Andrés, va, digo, vas Esteban. Dale, ah, dale. Perdón, sí, es que creo que se me ha cortado un poco la conexión. Nos hemos chocado. Eh, bueno, ¿se me escucha ahora sí? Bien. ¿Sí? Eh, en mi caso, pues... Mmm, yo tengo un acercamiento igual no al, al cine, al menos al, al cine que, que, que me interesa hacer y a, a las formas que, que me interesan también usar y explorar eh, desde pues, una red así bastante caótica de, de información ¿no? que, que uno no accede. En internet, eh, la mayoría de personas que en, estás en, en, más o menos en mi generación, eh, eh, claro, el, el cine pirata y los DVDs, ¿no? o quizás un poco más en la infancia, el tipo de acercamiento no al, al, al cine, a lo que teníamos como. a la mano, porque. Eh, el cine como como digamos como es algo muy muy cercano a mí, eh, casi nunca no en la ciudad en la que vivo no esta hija al sur eh, pues por mucho tiempo o incluso no, eh, no no no existía ni siquiera un cine no eh, eh, como que los cines habían cerrado habían quebradas pentecostales, no distintos cultos no bueno eran eh, se convertían en eso no entonces bueno como el acceso a la pantalla y a la experiencia eh, digamos como sobrecogedora de, un, de una de una sala o sea, tan fuerte en mi caso no creo que se extiende eh, para muchas personas, ¿no? como decían, en Bolivia y en mi generación tal vez también. Eh, entonces, claro, mi acceso ha sido, sí, obvio, por, la, por, por el cine de pirata, el poder ver en una, eh, con un DVD, ¿no? ver algo. Eh, y tal vez como, como apertura también, creo, de, mi, de, de, de, de las posibilidades del cine, para mí, pues... Eh, ha llegado a través justo de un viaje que había hecho hacia a la Paz, no, encontrar una una colección, no, de, de cine de vanguardia, no, eh, que, que es una eh, una colección en tres volúmenes en una tienda pirata, ha encontrado esta esta colección como de cine desde los 20, 30 hasta 50s, no, es mucho cine experimental. ¿no? Eh, que, que estaba hecho en una, una época, eh, pues casi, bueno, hoy por hoy hace, hace 100 años, ¿no? entonces eh, encontrar estas obras, ¿no? Sí, como, como el, eh, el, el cine eh, eh, de, de Duchamp, ¿no? Los, los ejercicios que, que, que hacían, o bueno familiarizarme también con, con obras ¿no? Bertov digamos no en ese tiempo también o eh, bueno como toda esta colección era era como muy desconocida para mí en realidad no de, eh, de nombres que, que bueno no significaban nada para mí en ese momento no pero de repente encontrar esta especie de joya no como de, de cine tan provocativo y tan eh, como imaginativo también ¿no? las posibilidades de, de de hacer algo así como hace tanto tiempo digamos como que me, me volaba la cabeza realmente no eh, y ha sido como una una inspiración grande no encontrar esta esta colección como muy diversa también no porque cada cada cortometraje que está en esta colección pues tiene casi como que un director distinto no un realizador distinto y tienes como en cada cada uno de los volúmenes casi cinco horas de de, de, de películas cortas en general no entonces mmm, bueno como que ahí para mí ha nacido como una un, una mirada diferente de lo que podía ser el cine no obviamente hasta antes de eso claro el acceso como a un cine diferente era como bueno encuentras entre entre cosas piratas no así muy rebuscando mucho, ¿no? eh, encuentras algo ¿no? que se presentaba en festivales, tal vez, ¿no? como en los festivales de clase A, y bueno, como quizás, quizás alguna película latinoamericana, que incluso el acceso al cine hasta más eh, comercial, digamos, ¿no? de, de la región igual estaba sublimitado. ¿No? Entonces, bueno, ahí hace, hace un tiempo... Eh, como que descubro estas otras posibilidades y como que eh, entiendo de que puede hacerse mm, cosas muy, eh, como, no sé, como, como muy, muy eh, salidas, un poco como decía Viviana, ¿no? salidas del marco de la, de, de la pantalla, digamos, ¿no? Pero creo que esa expansión del cine no, sola, no solamente se, se, se limita como al gesto eh, como material de, de, de decir, bueno, me, me salgo de la pantalla, sino que también como, como de, de forma oblicua, como puedes, como puedes ir rozando otros terrenos ¿no? con el cine. Eso un poco creo. yo creo en que ahí caso, también Uy, perdón dale, dale, dale, adelante gracias yo creo que ahí también entraría el tema de los dispositivos para crear memoria en mi caso si bien mi primera escuela fueron las películas pirata mmm, también tengo que pensar el hecho de que eh, yo no cuento con el privilegio de tener material de archivo mío, propio, que se haya hecho de mi familia, ni un registro. Me di cuenta cuando estaba en una sesión de conversa entre unas amigas, cuando nos pidieron como ejercicio traer elementos materiales para generar memoria. Trajeron como unos recetarios de sus abuelas, heredados, relojes, elementos materiales, y yo no tenía eso porque mi familia es una familia de migrantes. Entonces, mmm, no tenemos la costumbre de guardar objetos o no podemos darnos esa comodidad. Entonces, eh, ahí nace en mí como esa necesidad de encontrar o de generar memoria a través de otros dispositivos. Eh, yo decidí visitar el lugar donde nací, que es a cinco cuadras del Huayna Tambo, pero a través de Google Street View. Pero me di cuenta de que también... Era interesante porque en Google Street View hay calles a las que no puedes ingresar y justo fue a la calle donde yo nací, en esa casa no pude ingresar y yo creo que también así trabaja la memoria quizás. Es un poco pensar que quizás eh, los objetos materiales de la memoria, los archivos propios pueden llegar a ser este, como un elemento de privilegio quizás en algunos estratos. Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, eh, yo no vengo precisamente del cine ni me considero eh, director de cine, digamos. Eh, yo me dedico principalmente a la escritura y es ahí... Eh, que a partir de, la, de ciertos estudios sobre el arte de inicios del siglo XX, digamos, eh, llegaba a contaminarme con las vanguardias, igual que Esteban. Y claro, más adelante, eh, ciertos ejercicios de escritura que me exigían llevarlos a, a, a visualidades inéditas, digamos, eh, tienen que pasar por cursos, algunos espacios donde se han realizado obras pequeñas de videoarte, digo, que más adelante se han ido elaborando en, en una búsqueda de nuevas visibilidades, digo, eh, que no tienen que ver con el archivo en el sentido pasado, digamos sino con la distorsión del archivo si se quiere al, al eh, buscar estas nuevas visibilidades en los videojuegos en los videos que se mueven en internet digamos y trabajar con eso digo, o sea agasatar todo esto para es, elaborarlo digo o sea, hacerle decir lo que quiero decir mediante su distorsión digo es, es ese mi acercamiento y mi formación al cine digo eso sería Eh, tal vez para continuar un poco, otro punto en común que yo encontraba en los tres trabajos es que hay un acercamiento a la palabra y, y, y es como una relación muy sensible que hay con, con el texto, pero digo en la palabra porque, por ejemplo, en el de Viviana es más oral todo, ¿no? Entonces, eh, me, me gustaría que, que nos cuenten un poco, cómo ha sido ese proceso de relación con la palabra o el texto, porque es muy fuerte en las tres obras. Bueno, en mi caso, el ...del texto nace todo, digo. o sea, ya sea la sobresaturación visual... ...o la distorsión sonora está obedeciendo a un progreso del texto... De ...tanto la música es... Eh... ...hay que tomar decisiones, ¿no? Así de qué poner en primer plano, digamos... sé que eh, sí, cinematográficamente a veces eh, tiene mucho más peso lo visual, digamos... Eh, ...pero en mi caso a pesar de ver toda una sobresaturación y desguido visual, eh, estaría en un segundo orden obedeciendo antes a lo sonoro y al texto eh, desarrollándose. En mi caso creo que la palabra funciona como el esquema de construcción del montaje. Hago palabras sueltas porque me gusta construir el montaje también de esa manera. No me gusta eh, la idea de seguir los cánones impuestos de la industria por construir un, una, una narrativa de tres tiempos, qué sé yo sino que para mí funciona de esa manera, como esas palabras sueltas que nacen a raíz de lo que se dice, de lo que se escucha, de lo que se ve, y que incluso el espectador participe, eh, en es participe en ese montaje. Bueno, en, en mi caso, eh, creo que... Sí, efectivamente también hay un, una, un componente textual, digamos, que, que para mí es eh, bastante relevante, ¿no? Eh, como, como hacerlo manifiesto, como también eh, presentarlo dentro de la, de la película. Eh, y creo que también, pero eh, hay, hay una una situación como de una un tipo de, de, de dialéctica digamos no entre lo que podríamos llamar eh, sonoro y visual no que, que, que está asociado quizás como por el medio no o después está mediado digamos también eh, por lo textual creo no porque o sea el eh, digamos el efecto textual o la experiencia textual digamos de una forma eh, está eh, tiene como esta indeterminación no creo eh, entre el texto lo leemos lo podemos leer no y lo podemos escuchar digamos no entonces eh, en cierta parte al menos no no diría que en toda no que atraviesa toda la todo todo el, el corto pero sí en cierta parte me interesa también proponer eso no desde eh, como eh, determinación de la de, de la digamos de la expresión textual ¿no? que puede pasar por lo que oímos o por lo que vemos en la pantalla pero también nos está pasando información que que es eh, eh, me, me gusta bastante lo que lo que dice Andrés no como eh, él viniendo o sea como mmm, como presentarse así de una una persona que viene desde de la escritura principalmente, pero como que ve otras, eh, otras maneras también de, de, de crear nuevas visualidades en, eh, tomando otros, como otros, eh, o, o, otros terrenos, como decía hace rato también, esta posibilidad de tomar otros terrenos. Y creo que, digamos, eso se relaciona mucho a la a las posibilidades, digamos, de que, que que nos da el, el cine de y en sí, digamos, el audiovisual, ¿no? Porque de, de hacer, digamos, de de, de crear, ¿no? De, de de crear y de no de no, no desrepresentar en sí, ¿no? Porque como que la representación es una especie como de de impostura también que que, que a veces eh, puede parecer como como como de, de otra de otra categoría o de otro digamos de, sí de otra categoría o de de otro nivel digamos, ¿no? de, de, y creo que que el, la posibilidad no solo del de, de cine al final de fin, cuentas no porque eh, me hace recuerdo como una una especie máxima de de los ingrávidos no como que este colectivo mexicano que es que es genial que reflexiona un montón sobre sobre el audiovisual que, que justamente dice, ¿no? Como que el cine es, es una especie de, de género ya del audiovisual, ¿no? Y que, y que en realidad eh, es hasta puede resultar un género ya casi obsoleto, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que decía Andrés era, era importante, ¿no? Como en eh, cómo es que, digamos, este mm, no venir, digamos, de una tradición del cine, ¿no? Como... como que, que, te, que te valide que te legitime no sino sino eh, encontrar eh, y, y propiciar eh, cruces así como como, eh, como impuros como también eh, eso ilegítimos digamos no eh, o como precisamente justo una de las imágenes que muestro es en una presentación de un libro que se llamaba eh, que se llama en realidad no feminismos bastardos no y, y donde desarrolla también eh, ahí María Galindo no serie de ideas eh, en cuanto al al bastardismo no como como como esencia también para para una para la generación de, de otros posibles no de, de algún modo no obviamente parafraseando no lo digo yo pero pero bueno sí eh, creo que en fin en mi caso digamos volviendo a, a, a mi uso o, o relación con el texto eh, precisamente el, el el texto que que está presentado en la en la en el corto es son fragmentos no es una especie también de no sé si, a, si apropiación pero sí diálogo de al menos no o, o, o afectación ¿no? como eh, con, como otras cosas, como, como lo son las imágenes, ¿no? que ninguna de ellas es, es, casi ninguna de ellas es mía, es mía como tal, o yo la, yo la he eh, filmado ¿no? así como en persona. Pero con el texto, digamos, también ¿no? hago como una especie de recorte, así muy igual, eh, como muy intuitivo, digamos, ¿no? de, de fragmentos de este libro de Reza Negaristán, que, eh, que se llama clonopedia y, y justo ahorita que estábamos en la charla me hacía pensar un poco claro que que que este libro tiene un subtítulo no que que es eh, este justamente complicidad con materiales anónimos de alguna forma creo que que ese, ese subtítulo tal vez daría cuenta de lo que de algún gesto que está presente en el en el corto no como que esta complicidad entre entre materiales eh, distintos que han empezado a, a tomar forma a performarse digamos en ese sentido no de, de la de la en este, eh, en este corto en este eh, en, en este digamos en esta composición digamos no que, que, que está, es tanto visual como textual como sonora ¿no? y, y bueno por ahí tal vez como de trato de que de... de... resuena más con como... no las palabras pero... no, con lo que él se familiarizaba más, bueno, eh, también me imagino que dialoga mucho con, con sus exploraciones, no con eh, de... también como pensadores como yo como, como bueno. Eh... Sí, el corto, porque el eh, eh, inframundo ¿no? eh, claro, es un, una especie de, de, de, de, digamos, de tentativa de relacionarme con, con esta entidad, eh, digamos, petróleo eh, óleo, como son los hidrocarburos, bueno, pero el petróleo es una entidad, y obviamente este texto de Negarista una forma fascinante eh, todo esto eh, todo todo este vínculo del, de, de, de la, la tierra con el con con este No sé si soy yo, pero Esteban se te está cortando tensísimo. Sí, sí. Se, sí. se congeló un poco. De hecho ya se fue. Pero, si quieres seguir Andrés. Sí, sí. Quería decir algo bien breve. Así que eh, estoy muy de acuerdo con Esteban. No nos conocemos en la vida real. Vivimos en diferentes ciudades pero estoy totalmente de acuerdo en que todo, yo creo que todo lo que vale es porque viene del, del infierno, del exterior, ¿sí? o sea, o se dirige hacia el exterior, ¿sí? o, eh, lo que esté en los bordes de, del cine, de la escritura, de, de lo que sea. Y en ese caso, yo diría, en lugar de sostener cierta postura que eh, políticamente la izquierda contemporánea como que trata de desmarcar, digamos, es como... Eh, ciertas defensas de la identidad que son más victimistas creo que habría que estar orgullosos orgullosas de venir de un exterior de, de venir de un nomadismo de, de venir de una no nominación digamos de venir de, de lo que está fuera de lo visible de lo, de lo invisible digamos, de, de tener esos contactos con, con el demonio si se quiere o sea con, con con eso que está entrando desde abajo, desde afuera del cine, del infrarrojo eso es todo lo que quería acotar ahí coincido con Andrés eh, hay como una especie de romantización de la vuelta al origen eh, con el que no estoy de acuerdo como que sí abre espacio a, a incluso estereotipos de lo que significa ser indígena. Entonces, es como tratar de, de evitar ese tipo de errores y más bien pensar en que somos seres globalizados, que habitamos espacios y los espacios nos habitan, y somos un cúmulo de, de experiencias, de cosmovisiones distintas. Entonces, no, no solamente limitarnos a... a a solamente una vuelta de origen llena de victimismo, sí. Pues es súper interesante escucharles, escuchar eh, algo de lo que, de lo que eh, finalmente los motiva, ¿no? Los, los, los hace caminar estos escabrosos. Eh, eh, lugares por donde se mueve el cine que no tradicionalmente no, no, no es eh, eh, reconocido pues por las grandes, las grandes masas y qué bueno que haya eh, gente como ustedes que está creando que está atreviéndose a, a trasladar lo que sienten lo que piensan lo que respiran lo que comen lo, lo, lo transforman en imágenes y sobre todo qué bueno que haya espacios como el festival cine radical que eh, pues da eh, entrada ¿no? a a estos eh, eh, maravillosos trabajos, la, la verdad es nos que nos, este, desde que platicamos la primera vez con, con nuestro querido amigo Mauricio, sentimos una gran conexión con, con, y, y, y concordancia y bueno mo, muchas conexiones con el festival y ultracinema, el mismo espíritu, y bueno, tan así que ya nos, nos robamos a Camila para que nos ayude a conducir el podcast. Y, este, y pues porque lo decía Antonio la, la vez pasada, también hay muchas conexiones, ¿no? De pareciera que no, hay muchas cosas que se parecen de México y de Bolivia, de esta riqueza indígena, de esta riqueza cultural, de esta... A lo mejor nos, acá se pudieron conservar algunas de las cosas ancestrales. Pero yo, yo, incluso siento que ya están más presentes, ¿no? También eh, sería bueno, sería bueno, quizá para que nos quede de tarea, qué tanto de eso está presente en la, en la creación experimental, ¿no? De repente por acá se puso un poco de moda eh, esto de darle, de, de darle espacio. Digo, lo digo de moda porque, porque así, <ríe> así lo percibo. Eh, digo, hay apertura hacia los cineastas indígenas y los temas indígenas, pero de repente todo el mundo se subió al barco, ya todo tenía que ver con cine indígena, ¿no? A todos los apoyos, todo, pero bueno, eh, había que evaluar qué tanto de eso se, se ve reflejado en, en las creaciones, ¿no? Yo siento que allá es un poco más, eh, más presente, no sé, no sé, ya ustedes me, me igual no es el tema de, de, de esta conversación, pero, pero siento que por allá se, se respira un ambiente que va por esos rumbos, pero bueno, eh, Maestro Bundt, ¿cómo andamos de, de tiempo? Estamos ya llegando a la hora. Ok, pues igual, eh, no sé Camila, ¿cómo ves? A lo mejor podemos empezar a ir cerrando esta bonita conversación. Digo, podemos pasarnos mucho más tiempo platicando, se nos, se nos hace poquito, la verdad, siempre el podcast. Pero también es un poco plan con maña para que la gente se quede picada, para que ustedes mismos digan, ay, bueno, pues creo que eh, me gustaría que me volvieran a invitar porque me faltó decir esto. Las puertas siempre están abiertas para, para ustedes. Entonces, este, no sé, Camila, ¿cómo ves? Nada, agradecerles eh, a los realizadores por, por venir al, al podcast y espero también que haya sido una experiencia bonita para ustedes porque a veces hay como pocos espacios para hablar más de nuestros procesos y compartirlos con personas que han pasado por situaciones similares o tienen búsquedas similares, también los reunía para que se conozcan, si es que no se conocían, se vean entre sí, se que <ríe> eh, y que de eso surjan pues eh, otras propuestas visuales o proyectos performáticos o colaboraciones, ¿no? Eso y les agradezco nuevamente. No, gracias a ti Camila, gracias Antonio, gracias eh, a la organización de Ultracinema. Les cuento que yo conocí a Andrés Mariño, en, hicimos un performance para Camila Rocha que se llamaba Erótica, entonces tuve la oportunidad de conocerle, conocer su trabajo, conocer su talento y realmente le admiro mucho. Sí, sí. Eh, nos conocimos con Vivi, trabajamos juntos en una obra que salió genial, pero bueno, eh, muchas gracias, igual a Camila, Antonio y a, perdón, no me acuerdo tu nombre, que Michael. está con Ultrasilio, y a mi un gusto conocerlos, muchas gracias por la invitación, igual un gusto volver a verte Viviana y a ti conocerte Esteban, hasta la próxima. Bueno, pues igual, gracias, un eh, gusto conocerles. Bueno, eh, no los conocí, no los conozco en persona a ninguno, pero a algunos virtualmente ahora y hace poquito también, a Micha, con quien he tenido el gusto de compartir un, un taller que ha dado en Muta y bueno, pues tenía el poder ahora ser parte un poquito ¿no? de la experiencia que, que ustedes tienen con Muntercinema. Bueno, y nada, quizás eh, un poco respondiendo a lo de Micha eh, que, que hablaba sobre, sobre estas conexiones entre, entre México-Bolivia, eh, para mí, aprovecho para, para, para poner un poquito de, de, de salsa ahí a, a, la, a la charla, eh, pues haciendo presente a un gran maestro igual que, que hoy por hoy lo es para mí, que es Bruno Varela, ¿no? que él, por ejemplo, tiene trabajos que... que a, Relacionan eh, mucho nuestro, estos territorios, Mesoamérica con los Andes. Y a propósito, un poco de lo que creo que, que hemos hecho nosotros en nuestros trabajos y lo que comentaba Micha, esta conexión tiene una película muy linda que se llama Placa Madre, que se las aconsejo muchísimo que la vean. Eh, trata sobre unos portales eh, entre, eso, entre Mesoamérica y los Andes y un guía que... Que, que, que lo lleva a Bruno a conocer estos, estas, eh, estas ruinas de, de las puertas ahí como, como escondidas hace, hace mucho tiempo. Entonces, nada, ahí un poco para, para compartir también qué es lo que nos mueve, a mí me mueve también. Sí, tienes toda la razón, Esteban. Ahí Bruno tiene raíces bolivianas y justo la película que estrenamos... Eh, en, en el ultracinema, la, la, la última película de Bruno, la, la van a, a compartir allá también en, en el Festival de Cine Radical, el prototipo, y, y pues bueno, creo que se nos quedaron ahí varios temas en el tintero, pero eso nos da pie para poder seguir platicando en el futuro, les platicamos que tenemos el compromiso que se hizo el, en, el, en el capítulo anterior, de pensar un una fórmula para crear una, una película colectiva de, de, de experimental, ya no digamos reapropiación, dejémoslo en experimental, eh, que sea la mitad realizadores bolivianos y la mitad realizadores mexicanos. Entonces, por ahí, si se les ocurre algo, alguna forma de, de colaborar, alguna temática, algo en particular que ustedes sientan que, que incluso puede ser performática el asunto, una cosa de performance, ¿no? Ahorita que estamos en esto, no sé, algo, algo por ahí. Este, pues les agradeceremos mucho que nos contacten con sus ideas, porque creo que esto, esta, este, justo este tipo de colaboraciones, digo, no nos conocemos a Camila, no la conozco en persona, nunca la he visto en mi vida, pero ya siento que es de mi familia, ¿no? Entonces este tipo de cosas suceden y está, está bonito y hay que aprovecharlas, ¿no? Más allá de, de, de verle el lado negativo, pues ver el lado positivo que, que nosotros hemos tratado de, de darle la vuelta y de, de sacarle partida. Entonces, no sé, maestro, algo que quiera usted decir antes de Pues, pues, partir. Igual, pues, pues igual sumarme a, a los agradecimientos y el gusto de conocer a Andrés, a Villana, a Esteban. Yo, yo cuando estaba viendo eh, segmentos estaba, estaba pues, repasando la geografía boliviana y, y, y ahora que Esteban decía, bueno, es que vengo, estoy en Tarija, pues ya tengo como mi lista de lugares de Bolivia que, que, que hay que estar y que hay que conocer, porque la verdad sí, no, nos sentimos muy, muy dichosos y pues muy cercanos de, de, de, de Bolivia. Eh, ya decía, decía Mincha, hablaba de Mauricio y pues hemos platicado con él y tampoco nos conocemos más que virtualmente, pero pues, bueno, esos son justamente los, las ventajas de, de la virtualidad, pero sí falta pues, eh, conocernos, conversar en vivo y, y abrazarnos eh, eh, personalmente. Les agradezco muchísimo. Sus trabajos son eh, pues verdaderamente pues, pues, eh, enigmáticos, interesantes, eh, con, con una expansión de mente así como bien, bien interesante. Y, y, y, y pues y pues justamente son son inspiradores no entonces pues les agradezco muchísimo y pues pues eh, seguiremos eh, muy muy pendientes eh, de lo que nos tiene lo que nos tiene radical en, en estos días y, y, y pues eh, pues un abrazo hasta hasta allá hasta hasta hasta nuestra américa del sur que yo insisto que, que, que, que yo no soy este que yo soy latinoamericano y me siento como muy, muy, muy contento de poder compartir con ustedes. Y pues gracias, muchas, muchas gracias. Usted es ciudadano del mundo, maestro. Pues sí, yo, ya, ustedes, yo no, ustedes, ya, ya me deberían de hacer un pasaporte especial. Usted deberían exacto. Qué diplomático, ni qué las arañas. Pero bueno. Nada de eso, no, nada de eso. Pues, pues muchísimas esté, gracias. Tengo una servilleta, pero... Andale. Que sea especial. <risa> Pues gracias de verdad a Andrés, a Viviana, a Esteban y, por, y sobre todo a Camila por coordinar esta, esta bonita charla. Eh, aquí ya saben, este es su podcast favorito. Es, nada es original, justamente no es que promovamos la piratería, pero qué bueno que existe, porque si no, mucho del cine que, que está accesible eh, no, no lo estaría. ¿no? Digo, acá ustedes atrás de mí pueden ver todas esas películas piratas en VHS, eh, que, pues, bueno, era, es como la, la manera en que pueden circular las ideas. Entonces, eh, agradecerles eso, y, y pues nada, que, sea, que termine de, de, de, de ser el éxito que, que ya se vislumbra para el Festival de Cine Radical. Y, eh, y pues nada, invitarlos a que, a que ya saben, le piensen, para ver cómo, cómo armamos este proyecto de colaboración. Y, eh, y por favor, pues ahí, digo, ya, ya sus películas estas del de Bolivia Radical, ya saben, están seguras, van a pasar en un ultracinema, pero igual en el futuro, pues también, también por acá tienen un espacio en donde se pueden mostrar sus, sus futuros trabajos, ¿no? Eh, Camila, muchas gracias, Maestro Bunt, gracias por una, un año completito de, de podcast, estamos cerca del, del capítulo 100, a ver qué se nos ocurre para celebrar a ver si llegamos al capítulo 100, porque este, este fin de año ya, ya va a empezar acá en México, le llamamos el, eh, este, es un maratón que se llama Guadalupe Reyes, que empieza el, el 12 de diciembre, que es el día de la Virgencita de Guadalupe, y acaba el 6 de enero, que es el día de los, que vienen los Reyes Magos, y es, bueno, el estrampe total, comedera por todos lados, quién sabe si sobrevivamos este año al Guadalupe Reyes, entonces, esperemos que sí, porque tenemos pendiente cuando menos celebrar los 100 capítulos y ya, ya veremos qué, qué nos depara el destino. Cuídense mucho, muchas gracias por, eh, por estar acá en Nada es Original y los esperamos en la siguiente emisión y, y pues nada, adiós. Que estén muy bien, nos vemos. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.